Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Juan Carlos Cardeño. Y para mí y para la Universidad Ibagué y el Grupo Abaco, tenemos una gran felicidad de compartir con ustedes este curso en línea. Eh, esperamos que este curso en este transcurso de esta semana se, y de este mes sea de total agrado para ustedes. Está diseñado este curso para que usted estudie matemáticas básicas en los números reales y en los números complejos. Bienvenidos a su curso. Intentaremos el día de hoy realizar unos pequeños ejercicios para que usted vaya recordando cómo es el proceso. Acuérdese que el día de hoy debe ingresar, si quiere comunicarse con nosotros, en, al, al, a YouTube. Entonces, ahí encontrará la dirección electrónica por la cual puede usted acceder al chat. Bienvenidos a nuestra primera sesión y espero que me regalen algunas inquietudes suyas. Continuaremos con algunos ejercicios y miraremos qué ha sido del primer módulo. Entonces, estamos estudiando en este momento lo que es la teoría de los números reales. De los números reales. Entonces, para esta teoría de los números reales, entonces, tienen ustedes que tener en cuenta de qué está conformado el conjunto. Entonces, vamos a recordar, entonces, se tienen los conjuntos. Se tienen los conjuntos. Entonces vamos a colocar el conjunto de los números naturales. Ya ustedes saben que aparece el 1, aparece el 2, ¿eh? hasta infinito. Aparecerán por acá los, después los números enteros. Y entonces estará el desde menos infinito. Colocaremos por acá menos 2, el menos 1. El, el cero, iremos agregando todos aquellos números que ustedes ya conocen. Y hasta infinito. Todos estos números los vamos a colocar en un conjunto más grande que usted conocerá como el conjunto de los números reales. Entonces, después de nuestro conjunto de los números enteros, aparecen dos más, que los llamaremos el conjunto de los números racionales, que son los de la forma a sobre b, con b diferente de cero en esencia, lo que ustedes llaman los fraccionarios o los decimales periódicos. Entonces, por aquí aparecen los fraccionarios. Entonces, y todos estos conjuntos, por aquí tenemos otro conjunto más, le vamos a agregar entonces el conjunto de los números irracionales. Entonces el conjunto de los irracionales está formado por los decimales infinitos. Decimales infinitos. y ahora tenemos todos estos conjuntos y entonces vamos a formar un conjunto más grande que el conjunto está formado por inicialmente por los naturales que acabamos de colocar, entonces tenemos los naturales, los vamos a unir con el conjunto de los números enteros, lo vamos a unir con el conjunto de los números irracionales, lo vamos a unir con el conjunto de los números racionales. Todo ello nos forma el conjunto de los números reales. ¿Qué queremos estudiar? Las operaciones que se efectúan dentro de él. Miren lo siguiente. Entonces, yo tengo mi conjunto dotado de esto y ahora vamos a describir las operaciones sobre él. Entonces, ¿qué colocaremos? ¿Qué es, seguidamente ¿qué sigue? Entonces, vamos a mirar, entonces, por aquí, operaciones. ¿Qué espero yo de este curso? Que usted pues sepa resol resolver algunas operaciones relativamente sencillas. En este momento voy a llamar, entonces voy a llamar asterisco, asterisco voy a llamarlo como una operación que está definido en el conjunto de los números reales, en el conjunto de los números reales para caer en el conjunto de los números reales. Coloco asterisco porque asterisco puede ser una operación que yo voy a llamar después la suma, la resta, la multiplicación, la división, cualquiera de ellas. ¿Qué colocaré por aquí? Colocaré un número A, del conjunto de los números reales, un número B, y lo que voy a asociar es por aquí un A operado con B. Entonces, eh, ¿esto qué es? Es la definición de, nuestro, de nuestra operación sobre el conjunto de los números reales. También lo vamos a llamar una operación binaria. Una operación binaria. ¿Qué para usted es una operación cerrada o clausurativa? Voy a colocar cerrada o clausurativa. ¿Sí? Clausurativa. Entonces, nuestro conjunto de los números reales, nuestro conjunto de los números reales, con mi operación, en este caso consideremos la operación suma, él debe estar cumpliendo las siguientes propiedades. Entonces, miremos qué va a pasar. Entonces, ya saben ustedes, asterisco es la operación que yo estoy describiendo. Mi asterisco puede ser ¿quién? Suma, resta, multiplicación y división. En un caso particular, voy a coger los números reales con la operación suma. Entonces, y vamos a verificar, verificar si cumple... Las siguientes propiedades, si cumple las siguientes propiedades, las siguientes propiedades. Vamos a verificarlas. Estas son preguntas que usted ha ido encontrando a medida que vaya avanzando en el desarrollo de nuestro curso. Nuestro primer quiz está de este estilo de ejercicios. Por ejemplo, vamos a tener aquí la siguiente situación. Entonces, si yo tengo, si yo tengo estos tres elementos, entonces voy a considerar estos tres elementos en una forma relativamente sencillo el ejercicio, lo agrupo de esta forma y quiero probar si por esta otra forma estos mismos elementos me van a cumplir una propiedad. Entonces estoy por acá, y entonces estoy agrupando por este lado. ¿Ahí qué quiero probar? Que se me cumple una propiedad llamada la propiedad asociativa. Quiero mirar si eso se cumple la propiedad asociativa. ¿Por asociativa en dónde? En la suma, porque después podemos mirar la asociativa en la multiplicación, podemos mirar la asociativa en, en, en las diversas operaciones que estamos estudiando. Siempre es de vital importancia para ustedes acordarse de cómo quitamos los paréntesis en nuestros ejercicios. Muy fácilmente ya usted sabe que lo que primero tenemos que hacer es solucionar este paréntesis. Realizamos las operaciones que usted que estén por ahí planteadas ¿sí? y ahora tenemos que mirar en nuestro otro lado. Y acá enfrente vamos a mirar en este paréntesis. Entonces vamos a realizar nuestra operación. Entonces tres más 4 más 2, 6. Pues es relativamente sencillo verificar que por este lado el ejercicio nos da lo mismo. ¿Qué queremos decir? Que mi conjunto de los números reales con la suma cumple la propiedad asociativa. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la primera, queremos mirar si la propiedad es asociativa. Es fácil para usted colocar unos ejercicios un poquito... Un poquito un poquito de mayor complejidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un medio más 3 y eso lo queremos agrupar con 2 tercios, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, siempre no se lo olvide partir, partir de donde quiere hacer la propiedad. Entonces, podemos, queremos mirar si ahora, asociando de esta forma, se me cumple la propiedad que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces, eh, como son números reales, usted va a encontrar por aquí fraccionarios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a operar, como les dije inicialmente, lo que está dentro de nuestro paréntesis. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó un medio más y para operar siempre acuérdese que aquí vamos a colocar un uno. Entonces vamos a hacer la primera parte y ya pues fácilmente, usted se acuerda que para operar números racionales, en este momento multiplicamos el, los elementos, el elemento del primer fraccionario por el elemento del segundo fraccionario. Entonces, de esta forma. Y luego lo vamos a sumar, a, a sumar el producto de los otros dos. ¿Sí? Y lo vamos a dividir sobre el producto de los dos denominadores. Entonces, note usted. Que aquí lo que estamos haciendo es pasar de un denominado de unos fraccionarios que los llamamos heterogéneos, a unos fraccionarios que los llamaremos homogéneos. Continuemos en nuestro ejercicio, entonces, realizamos la operación, entonces por aquí nos va a quedar 6 sobre 2, y en esencia, pues ya ahí tenemos nuestro primer resultado. Tenemos 7 medios. Entonces miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Hemos solucionado nuestra primera parte del ejercicio que nos dio siete medios y ahora eso lo queremos operar con nuestro segundo elemento. Entonces después operamos, operamos el ejercicio que sería mis siete medios y lo voy a sumar con mi elemento que colocamos al principio. En este caso sería con dos tercios. Entonces lo voy a operar con mis dos tercios. Entonces, todo eso es lo que usted tiene que hacer cuando esté solucionando la propiedad asociativa. De igual forma, note que mis fraccionarios son fraccionarios heterogéneos, heterogéneos, y lo que yo quiero es convertirlos a un fraccionario homogéneo. Entonces, fácilmente multiplicamos de nuevo, como les había dicho, Multiplicamos en cruz y ahora, pues, después de nuevo los otros dos, los extremos y los medios de nuestro fraccionario sobre un denominador. En este caso, 6. Es de vital importancia eh, estudiar, recordar aquellas operaciones fundamentales de la matemática y las tablas de multiplicar y las sumas abreviadas para que este tipo de ejercicios para usted no tenga, no tenga mayor complicación. Fácilmente hemos demostrado, hemos calculado la primera parte de nuestro ejercicio. ¿Qué yo espero? Espero que el estudiante, por aquí, en esta parte, como, como ejercicio de motivación, solucione el otro lado y que nos dé la misma respuesta. Por aquí ese sería un ejercicio de motivación. Para que usted pruebe que verdaderamente ahí nos quedó, la misma respuesta. Entonces, hasta ahora, que hemos mirado? La propiedad asociativa. Y les voy a citar cuáles son las otras que pueden aparecer en tipos de preguntas. Entonces, otras propiedades. Vamos a mirarlas. Otras propiedades. Acuérdense que estamos en el conjunto de los números reales. Otras propiedades en el conjunto de los números reales. Entonces, otras propiedades en el conjunto. Entonces, pero siempre, ¿con qué operación en el día de hoy? Con la operación suma. Después vamos a mirar otras operaciones un poquito más grandes. Les citaré las operaciones aquí. Entonces, primero la propiedad se las colocaremos como modulativa. Le colocaremos una segunda propiedad, como la propiedad invertida, o también la llaman la del elemento opuesto. Llamaremos una tercera propiedad. Entonces, ya habíamos escrito la propiedad asociativa. ¿Okay? Entonces, si se cumplen estas tres, entonces si se cumplen, si se cumplen uno, dos y tres, el estudiante en la literatura encontrará que este conjunto se llama un grupo abeliano. Entonces, el conjunto, el conjunto, en este caso con la suma, entonces, es un grupo. Si aparece la propiedad conmutativa y el conjunto la cumple, se llama un, un grupo abeliano. Entonces podemos agregar por aquí una cuarta propiedad, una cuarta propiedad que sería la propiedad conmutativa. ¿Eh? Entonces noten ustedes que nuestra primera parte de nuestros ejercicios en la plataforma está para este tipo de actividades dado un conjunto y usted pruebe si son asociativa modulativa, invertiva y conmutativa entonces acuérdese un grupo acuérdese si usted tiene un grupo que cumple las propiedades que cumple la propiedad que le estamos llamando asociativa la propiedad modulativa, y la propiedad invertiva, entonces a eso le va a sumar otra que la llama la propiedad conmutativa, ¿Sí? Y entonces toda esta estructura que aparece aquí se va a llamar el grupo abeliano. ¿Cuál es nuestra primera tarea en el curso? Probar que los números reales también, aparte de ser un grupo abeliano, tienen una estructura más grande. ¿Qué queremos llegar a probar? que ese conjunto ahora con dos operaciones tiene una estructura más grande, ya no grupo abeliano, sino una que se llama campo o cuerpo. Entonces, campo. Entonces, ese es el objetivo, que el estudiante coloque su conjunto y ya pruebe que con dos operaciones, ya ese conjunto cumple ser grupo abeliano con la suma ser grupo con la multiplicación y asociándole alguna distributiva. Entonces, ¿qué esperamos? Ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a mezclar. Entonces vamos a colocar unos ejemplos interesantes para que usted simplifique. Estos ejemplos pueden ser ayuda muy importante para que usted estudie los cuestiones y vaya adelantando la asignatura. Ejemplos como qué? Puede decir el ejercicio simplifique. Simplificar. Entonces, la siguiente expresión, ¿qué vamos a encontrar como expresión? Pues miremos esto, entonces 3 más menos 2 más, un t, más 1 o más 5 como usted quiera, todo depende del gusto de, de la solución que esté colocando ahí y todo eso ahora lo vamos a multiplicar por una segunda expresión que sería 2 menos 6. Entonces note usted ¿Qué está pasando ahora en este tipo de ejercicios? Todos ellos son números reales o son números enteros. Eh, y vamos a mirar, entonces, usted cómo opera enteros que tengan ahora diferentes signos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar, operar enteros con diferentes signos. Y entonces ahí pasan algunas situaciones, veámoslas cada una de ellas. Primera situación, que está pasando? ¿Qué pasa si usted tiene dos números enteros y esos dos números enteros usted los está sumando y uno de ellos tiene signo contrario, como está pasando en mi ejercicio del paréntesis. Por ejemplo, menos 2 más 5. Entonces, no hay problema, siempre dice nuestra teoría que lo que hacemos es sumar y colocamos el signo, restar, perdón, y colocamos el signo del número mayor. Usted puede encontrar una situación distinta, pues que menos 5 ahora más 2. El que lleva el signo, el que lleva el signo, entonces ahora es el número mayor. Entonces, ¿qué decimos? Cuando son enteros de diferente signo? se resta y se coloca el signo del mayor. Entonces, en este lado, ¿qué nos dio? Entonces, en este lado, ¿qué nos dio? Entonces, en ese lado nos dio ahora el mismo valor, pero con un signo contrario. Entonces, eso es lo que nos pasó en nuestro primer paréntesis. Entonces, al resolver nuestro primer paréntesis procedemos de la siguiente forma. Siempre, acuérdese de empezar a solucionar los paréntesis internos en todo ejercicio. Solucionamos ese paréntesis interno y luego el paréntesis externo para realizar la operación con otro paréntesis y en su efecto todos los que le salgan en el ejercicio. Entonces, ya que hemos hecho, hicimos nuestro primer paréntesis, entonces ¿cómo nos quedó nuestro ejercicio? Intentaremos escribirlo por aquí abajito, nos colocaremos nuestro 3, y ese lo estamos operando con el resultado que nos dio en la parte de arriba, de nuevo ese 3. Y todo eso, cuando usted lo opere, lo tiene que solucionar con esta operación y que habíamos dicho, si son enteros de diferentes signo se resta y se coloca el signo el mayor. En este caso pues hacemos la operación y ¿qué nos quedó? Pues 2 menos 6 nos quedó menos 4. Procedemos con nuestro ejercicio, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues solucionamos el paréntesis que está en la parte de atrás, y como ustedes pueden ver, pues bueno, son operaciones eh, sencillas que a medida que usted vaya trabajando, se le van a hacer todavía más sencillas. La complejidad depende de su gusto por trabajar estos temas. ¿Qué nos va a dar por acá? Entonces nos va a dar, operamos nuestro 6, y ahora ese resultado lo tenemos que multiplicar con nuestro otro resultado. Entonces, y vuelve y juega. Como en la parte de arriba estoy sumando, se hacen las operaciones de suma y se tienen los signos en cuenta. Ahora como estoy multiplicando los dos resultados, usted tiene en cuenta la regla o la ley de los signos. Esta es una situación relativamente sencilla. Entonces nos dio menos 20. Entonces, pues esto sería un resultado de nuestra simplificación. Así no son los ejercicios que usted va a empezar a enfrentar a medida que vaya avanzando en nuestro conjunto de los números reales. En el foro, que es también un espacio asincrónico donde usted va a poder comunicarse con nosotros, nos han hecho una serie, de, una serie de inquietudes, quisiera mirar una de ellas. Por ahí nos han preguntado, entonces, en el foro, en el foro del curso, en el foro, entonces nos, ha, nos han preguntado, entonces, si usted tiene esta operación, 2 menos 4, ¿sí? Que, que eso no sería que eso no es sumar, sumar elementos de esta forma. Entonces, lo que les quiero decir es que en las matemáticas uno suma el elemento opuesto, pero para evitar que nuestra escritura sea tan complicada, lo que uno hace es reducir la forma de operar. Sí, estamos sumando, sí, estamos restando, o estamos sumando con nuestro elemento opuesto. Entonces, ¿qué nota usted? Que es la misma situación, pero esa misma situación está escrita de dos formas distintas. ¿Qué hay que hacer? Pues de nuevo, por este lado, operamos, como les decíamos hace rato, restamos, porque son enteros diferentes signos, y colocamos el signo del número mayor. Y por este lado, pues lo que uno primero hace es opera los signos del ejercicio. Usted primero opera, pero los signos. Entonces nos da 2 y ese menos 4 verdaderamente nos daba la misma respuesta en las dos situaciones. Entonces, acuérdense que son operaciones binarias. Son operaciones binarias. ¿Qué significa que sea binaria? Que sea una operación cerrada y clausurativa. Usted puede mirar, puede mirar en libros de álgebra, como el texto de Fraley, elementos de álgebra, cuál es la estructura de una operación binaria. ¿Eh? Entonces, eh, ha sido un gusto para mí intentar resolverle o solucionarle algunas inquietudes de nuestro curso. ¿Qué esperamos? Esperamos de ustedes constancia, dedicación, esfuerzo que se verá recompensado a lo largo de sus carreras académicas. ¿Qué vamos a lograr? Que usted desarrolle un poquito más la, el compromiso con las matemáticas. Acuérdese que esto está aplicado a carreras de ingeniería, a carreras de administración, a carreras de negocios, don, en muchos campos de la vida cotidiana. Nuestra siguiente sesión será en 15 días. Avanzaremos en nuestro curso y espero sus respectivas comunicaciones en el proceso del foro. Les agradezco su participación y atención y desde Ibagué Colombia, el Grupo Aoco y la Universidad de Ibagué, les damos un feliz día.